atención, soy el catecismo, en yeah. clases de cómo organizarse, de una manera muy religiosa, no pasa nada, ando quitándole las costras, todo se debe a la sangre de mi sede, mírate todo lo que ¿Qué pasó, ¿Qué mientras bebes, es normal, sigue el y se van a perder huevos para siempre, hay que aprovechar sus creces Subidas y bajadas, cobran intereses tu digo no cuánto ofreces, no lo sé Nunca me convences Escucha mis rimas, yo te regalo alas La información nunca será privilegiada Les recuerdo, rimas naturales Son las consonantes, son son me nacen Porque llora agua guay, un día de su gan Alguien se le va, Dios no lo quiera Pero va a estar crying Yo tranquilo en mi un solo distinta visión dijo el pega. si lo matas con amor métete con él subo al level 2 el odio siempre, vivirá en mí, yo no lo quiero, Pero así, nací rapeo, gangsta, no soy sí. consumo sin vivir, pero se formato cd, me escuchan los viejos también los bebés, De Esa agua nunca diga, no deberé, no, siempre será si gana, hay que sabe perder, perder. carroza, fúnebre, dice el diablo llevaré, esta noche tomaré gracias a él, así es como abejas se salen de banal, los que gozan de la miel la saben trabajar, desprecian de la estabilidad universal, y si amo el planeta los voy a aniquilar, en otro tema la delincuencia está la alza, los policías cada día son más ratas, ya no se sé compran con dinero,